¿Cómo se interpreta la carta de los rayos? Vamos a usar... El programa Pitágoras para calcular mi carta de los rayos, servirá como ejemplo, aquí pongo la fecha de nacimiento, la hora, esto es lo más importante, y el lugar de nacimiento, el nombre para identificación, aunque los rayos no lo necesitan. Y le doy a calcular. Aquí ya tengo todo calculado, vamos a la pestaña de los rayos y aquí tengo mi copa de los rayos. Como ya he dicho, esto tiene que ser un resumen, no voy a hacer una interpretación entera, pero para que tengáis una idea de qué es lo que se puede saber. Con esto podemos ver el rayo que trabajé principalmente, primordialmente, en mi anterior vida. El rayo nodal es el rayo verde, que es el tercer rayo, como podéis ver aquí. Tiene que ver con el comercio, con la inteligencia, con la filosofía, con el usar la mente. Desde luego la filosofía ha tenido siempre mucha importancia en mi vida, es algo que está en la base de mi vida precisamente. Esto es lo que se ve aquí precisamente. Luego el cuerpo físico. Mi cuerpo físico está gobernado por el segundo rayo, de amor, sabiduría, que tiene más que ver con, al ser un rayo femenino, la pasividad que no la actividad, por ejemplo. Las emociones son de séptimo rayo. Mi cuerpo emocional es de séptimo rayo. Todas mis emociones siguen el orden y ceremonial del séptimo. Mi mente es de quinto rayo, que es científica, la ciencia concreta, como podéis ver, el quinto rayo. Y el rayo de la personalidad, que es lo que tengo que aprender a usar correctamente en esta vida, lo que mi alma quiere que aprenda, para integrar todo en un, en un ser humano coherente y evolutivo, es el segundo rayo resumiendo podríamos decir que los primeros 7 años de mi vida fui controlado bastante por el segundo rayo de los 7 a los 14 fui controlado por el rayo emocional violeta de los 14 hasta los 21 el rayo naranja y de, a partir de los 21 empezó a desarrollarse y sigue desarrollándose hasta el final de mi vida el segundo rayo esto me da etapas diferentes de funcionamiento en, hasta los primeros 7 eh, años durante los primeros siete años fui una persona que trabajaba mucho el amor y la sabiduría el querer saber por ejemplo pero también la necesidad de ser querido la vulnerabilidad la sensibilidad del segundo rayo era lo que más se notaba en mi actuación mi manera de ser luego como pasé al séptimo rayo empecé a ser mucho más ordenado controlado emocionalmente Racional, ¿vale? y concreto. Aquí es donde pasé la época en la que recuerdo donde había mucha necesidad de saber, pero cosas concretas y prácticas. Y encima, además, me convertí en un coleccionista de minerales, de plantas, etcétera. ¿no? Y de los 14, a partir de los 14, me volví en alguien que podríamos llamar científico. Uh, la, la necesidad de saber cosas concretas prácticas científicas fue un algo un, muy fuerte en mi vida yo recuerdo que, usa, que cuando muchos jóvenes se dedicaban a ir a salir y a ir de juerga yo me quedaba estudiando libros de física de química de meteorología y esto entre los 15 18 20, 20 hasta los 21 años en realidad no y a partir de los 21 me empezó una etapa en realidad fue a los 22 que empecé una etapa mucho, mucho más de la búsqueda de sabiduría profunda, y eso tiene más que ver ya con el segundo rayo. Ya no era tan la parte científica lo que me importaba, sino el conocer el mundo en su nivel energético, en su nivel espiritual, etcétera eh, Todo esto es excesivamente resumido, ¿eh? pero sirve para tener una idea de por qué, por ejemplo, sigo siendo alguien muy mental, muy racional mi mente es científica, mis emociones están controladas mi cuerpo físico es más bien gandul para que nos entendamos y mi personalidad es la que me permite integrarlo todo en, un ser, eh, en una coherencia y ser un ser con personalidad eh, importante, fuerte que me permite dirigirme hacia mi propia evolución es de segundo rayo la búsqueda de la sabiduría sigue siendo ahí y dedicarme a la educación por ejemplo, que es una de las profesiones típicas del segundo rayo aquí se ven más cosas como la herencia lo que traía de nacimiento lo que me enseñaron en el aprendizaje los padres educadores el resultado final pero básicamente con esto ya puedo ver y se puede ver si tienes un hijo por ejemplo que tiene un tercer rayo en la primera etapa en la física pues es alguien muy activo seguramente y hay peligro de que sea hiperactivo o que se le detecte, se le diagnostique como alguien con hiperactividad, cuando lo que necesita es movimiento. Uh, alguien que puede ser de sexto rayo, que necesita mucho mucho cariño y mucho aprender a amar y a entregarse a un ideal, por ejemplo. Alguien muy científico, como lo era yo, que puedes entender el por qué no le interesa según qué cosas. eso te, Y además te puede servir para ayudarle en su educación y en su evolución. Y además te puede servir para entenderte no solo a ti, sino a tu pareja, a tus hijos, a dar conocidos, a tus padres, pero en la pareja es una herramienta no te diré indispensable, pero sí muy útil para entender qué es lo que no entiendo y nos causa problemas entre la pareja y gracias a lo que nos entendemos, la parte positiva con la cual nos entendemos, los rayos nos explican claramente todas estas diferencias. Y para eso, la copa de los rayos es la mejor herramienta que podemos conocer. Si os interesa la copa de los rayos, lo que es pedirla, me la podéis pedir, os envío esta hoja en PDF, se calcula y ya está. Otra cosa es la interpretación, evidentemente que eso ya requiere tiempo y eso sí que hay que pagarlo, como es lógico, ¿no? Pero si simplemente tenéis curiosidad y lo queréis interpretar por vosotros mismos, yo no tengo ninguna dificultad en enviarosla. Me enviáis vuestros datos a través de mail y os envío el PDF adjunto.